Hola amigos y amigas. La, las paramitas son para practicar en todas las situaciones de la vida. Son estas seis pautas o cualidades que nos orientan en cualquier situación surja. Y hemos contemplado Dos paramitas generosidad y disciplina ética. Y estas dos cubren todas las situaciones donde nosotros tenemos el potencial de ofrecer algo positivo. Y donde estamos en peligro o en una situación donde podríamos estar lastimando a otros. Pero... Hay toda otra especie de situación que es la situación de estamos en dificultades nosotros. Estamos siendo lastimados, recibiendo daño nosotros o en una situación que por lo menos percibimos como perjudicial hacia nosotros. ¿Mm? Y cuando llegamos a este, esta categoría de evento o de situación, en cierto sentido llegamos al área más fructífera para crecer y por lo tanto para la práctica en este camino. Las dificultades. ¿Cómo respondemos frente a situaciones que nos retan, donde nos sentimos vulnerables ¿no? o donde estamos siendo activamente ¿no? perjudicadas, perjudicados. Y estos realmente son los momentos más fructíferos de practicar. Y es tremendamente común que Precisamente en estos momentos dejamos de practicar ¿No? y no, no les puedo decir cuántas veces alguien en, en la comunidad practicando ¿no? alguien que normalmente vemos en diferentes eventos en línea o en los retiros desaparece por un tiempo y resulta que está viviendo una situación fuerte. ¿Mm? Y esto, a veces, esto realmente desgara el corazón porque esto es el momento de, de, de, de intensificar la práctica, no de alejarnos de la fuente de fortaleza que es si reconocemos que es ahí en nuestra propia práctica que podemos encontrar los recursos que necesitamos. Y... Cuando llegamos a esta tercera paramita, que podemos traducir provisionalmente como paciencia, aunque no es lo que normalmente entendemos como paciencia, así que quizás lo traducimos como paciencia. Paciencia es una postura que podemos tomar frente a lo que normalmente nos duele. Y es una postura activa frente a las dificultades o las situaciones fuertes. Y lo primero que empezamos o necesitamos reconocer en estas situaciones es que hay dos factores. Hay la situación que estamos viviendo y hay nuestra respuesta a la situación. Normalmente lo que sucede cuando estamos en situaciones fuertes, casi que no damos cuenta que estamos reaccionando. El enfoque es la situación y tenemos que hacer algo. Y estamos ahí tan enfocados a lo que pasa que no nos damos cuenta que nosotros y nuestra reacción está contribuyendo a la situación de alguna forma, es una de las condiciones en juego. ¿Mm? Y con esta mentalidad que hemos observado, que sentimos que existimos de alguna forma aparte, y esta situación está aquí aparte, y tenemos incluso el modo de describirlo, como plantea como si estuviéramos completamente dos cosas. Sabemos que no porque nos duele y, y, y si nos está afectando, obviamente hay puntos de contacto. Pero más allá de ser dos que están teniendo puntos de contacto, nosotros, nuestro modo de ver, nuestro modo de hablar, nuestro modo de interpretar, nuestro modo de interactuar, es un elemento, es un variable. ¿Mm? Y... En esta paramita de la paciencia nos proponemos que mi respuesta a la situación es una de las variables claves y es la es el variable donde ponemos más atención. Y esto de plano no es algo muy fácil porque cuando nos sentimos amenazados, cuando hay riesgos o, o do, donde hay algo que percibimos como negativo, como adverso, como contra nuestros intereses, N nuestra mentalidad, nuestro psique está construido de enfocarnos fuertemente en esta amenaza. ¿Mm? Y esto, esta respuesta tiene raíces en la evolución, donde, como animales, que somos animales, humanos, como animales, con nuestro organismo, cuando detecta algo que percibe como un peligro, tenemos un organismo que se moviliza, ¿no? una mente que se enfoca. ¿no? Y estamos construidos para aislar esto y poner una, una atención ¿no? muy dirigida. ¿no? Cuando estamos en presencia de un oso, que se imagina muchos osos por todos lados saliendo a caminar, digamos que sucede algo casi milagroso y sí aparece un oso. Cuando hay un oso en nuestro campo de percepción, definitivamente no vamos a estar contemplando, ah, qué pájaro ha de estar cantando en este árbol. ¿No? Nos enfocamos fuertemente en esto. Y es esta, este elemento de, de nuestra mente, donde cuando hay algo positivo y hay algo negativo, algo muy atractivo, moras azules, quizás en un arbusto, digamos, moras azules, que también se suele imaginar, aunque no hay por aquí, pero moras, ¡ah, mira, moras azules! Tenemos algo que nos gusta, que nos genera deleite, digamos. Y tenemos otra cosa que es un potencial amenaza. Nosotros fácilmente soltamos del foco esto y nos enfocamos en la amenaza. Y por esto requiere realmente una, un, un esfuerzo y una conciencia de también incluir, expandir el campo de atención para también estar atento a uno mismo. Como yo estoy respondiendo aquí. Y, y una primera tarea para empezar a trabajar en este campo es que cuando hay situaciones donde no, no nos sentimos cómodos, ¿no? o donde sentimos que esta persona como está contra nosotros, se va a burlar de nosotros, no nos trata bien, en situaciones leves, em empezamos siempre con situaciones leves, de estar muy atenta a cómo estamos reaccionando internamente, y de ahí... ¿Cómo respondemos frente a esta situación? Y con este pequeño ajuste de atención, vamos incluyendo la parte que como un practicante queriendo ser consciente y vivir consciente y tomar las riendas de nuestra propia vida y nuestra, nuestras propias experiencias internas. Entonces, reconocer que Reaccionar en automático no es vivir consciente. Esto es arrastrar con, con lo, la, lo, lo familiar, los hábitos reactivos. Y para empezar a entrenarnos en la paciencia, tenemos que reconocer que cuando hay situaciones que me retan, mi respuesta es mi campo de trabajo. Y es el campo más fértil que puedo imaginar para estar sembrando y generando realmente una riqueza interna. Y una manera de ver esta tarea que nos estamos dando con la paramita de la paciencia es algo... Eh, que hace muchos años uno de mis maestros, el, el Susana Karmapa, eh, comentó y, y, y me ha quedado muy grabado que cuando tenemos nuestra mente no muy atenta, cuando no estamos viviendo muy consciente, solemos vivir como la vida fuera como algo dado que nosotros tenemos que soportar. ¿no? Como nuestra situación interna es el resultado de lo externo. ¿no? Y como él lo presenta es, él presentó, es que es como ¿no? nosotros hemos hecho una pregunta y la vida nos contesta. Y tenemos que aceptar esta respuesta. Mientras en realidad, cuando nos entrenamos en este camino, nos entrenamos a vivir como si la vida nos estuviera haciendo preguntas. Las situaciones son preguntas y nosotros las contestamos ¿no? con nuestro modo de vivirlas con nuestra respuesta. Y esto es un giro interesante que podemos incorporar en una práctica consciente de paciencia, de saber que yo estoy decidiendo cómo responder frente a esta situación. ¿No? Mi respuesta no tiene que ser automática. Y claro que encontramos que muchas veces nuestra reacción surge muy rápido para defendernos, para atacar, etc. ¿No? Pero cuando empezamos a poner el enfoque en nuestras reacciones, empezamos a recuperar mucho más libertad. ¿No? Y esto otra vez es un entrenamiento donde vamos recuperando y rescatando nuestra libertad. Que yo puedo responder diferente. Quien responde soy yo, no la situación. ¿Mm? Y cada vez más conscientes de esta, eh, esta configuración que yo estoy respondiendo frente a la pregunta que la situación me está haciendo. ¿Mm? Cada vez más libertad podemos rescatar. Y cuando... Cuando contemplamos que hay una situación difícil y queremos no ser tan reactivos y contemplamos la idea de la paciencia, muy fácilmente caemos en una idea de que la paciencia implica absorber el impacto, como si estuviéramos, como, como si fuéramos sacos de arena y la vida me va a dar golpes y yo tengo que poder ¿no? aguantar estos golpes y quizás moverme un poquito pero así, como rígido ¿no? y esto no es paciencia y yo creo que ya que lo que estamos contemplando en esta paramita quizás parece a otras cualidades que hemos escuchado o incluso como cualidades o posturas que hemos conocido, yo creo que es importante identificar claramente lo que paciencia, la parmita de paciencia no es. La parmita de la paciencia no es aguantar, no es resistir, no, no es Justamente absorber el impacto sin reaccionar. Cuando estamos practicando paciencia, estamos muy vivos adentro y estamos haciendo muchos ajustes, estamos siendo muy atentos y estamos haciendo respuestas bien pensadas y puntuales a la situación. No es ser pasivos. Y esto sí es importante tener muy claro. Con la paramita de paciencia estamos activamente transformando la situación a través de nuestra sabiduría, a través de toda la habilidad, todos los recursos internos que vamos generando para aprovechar de las dificultades. Y yo creo que todos podemos ver en nuestra vida las fases de grandes retos son momentos de, de mucho crecimiento. Mucho. ¿Mm? Vivir un huracán. ¿Mm? ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo, ¿Cómo vas a responder frente a las situaciones? ¿Mm? Esto es un momento en que podemos saber, ok, ahora es mi momento de estar muy activa internamente, viendo cómo respondo, cómo me estoy manteniendo. ¿No? Y ahí, como parte de la paciencia, estamos desarrollando más ecuanimidad. Una ecuanimidad que sabe que no tengo que responder en este mismo momento, aunque Habrá situaciones donde sí quiero responder rápido, pero no en automático. Quiero responder rápido porque estoy atenta, estoy siendo súper presente y estoy pudiendo ver todas las condiciones. No con esta mirada de telescopio, que no, esto es muy mal y esto es horrible, y, sino que, ok, ¿qué está pasando? ¿No? y cuando nosotros empezamos a, a contemplar cómo sería esta práctica, muchas veces tenemos estas referencias de resistir. Y cuando miramos, esto de, de repente me acordé que la, alguien me hizo un, un comentario, un, un maestro mexicano en cuya casa estaba quedando porque me invitaron a dar una conferencia en, en su centro, en Morelia. Y me comentó, fue mi primera visita a México y, y había estado visitando Puerto Rico y como mi referencia fue Puerto Rico. Y en México llegando, él me dijo, no, tú, tú tienes que aprender muchas cosas, hay mucho que tú no sabes de aquí. Y me dijo que tú necesitas saber que aquí la gente es muy sumisa, sometida, sumisa. Que hace tanto que no recuerdo exactamente. Y, y de hecho yo creo que me, probablemente me hablaba en inglés. Es muy buen inglés. Que la gente es, es muy sometida. Y también es muy resentida. Y me llamó mucho la atención porque ¿qué? y muchos años después, a través de contemplar la paciencia, se puede ver cómo estas dos se juntan. Porque si aguantas, si resistes, si absorbes este impacto, el impacto queda dentro. Y sí, inevitablemente uno va a ser resentido. Y por esto yo creo que sí es importante saber que esto, la paramita de la paciencia, no es tragar y callar maltrato. Ni es aguantar situaciones que, que son difíciles, ni es pasivo. La paramita de la paciencia es Conscientemente responder a una situación sin venganza, sin hostilidad, sin resentimiento, con ecuanimidad, con sabiduría, con fortaleza. Y un elemento que obviamente necesitamos incorporar en esta práctica es de bajar la reactividad de la mente de que pasó esto, yo necesito responder inmediatamente a esto. ¿Mm? Con paciencia, alargamos un poquito el tiempo, alargamos el rango de lo que estamos considerando y hacemos la mente más grande. Abarcamos más cuando estamos considerando. Y yo creo que los, si nosotros miramos en nuestra vida... Las fases o las situaciones donde nos encontramos impacientes, si miramos cómo nuestra mente está funcionando, estamos pensando con esta mirada muy enfocada, que es un, solemos tener un pensamiento un poquito obsesivo, que no puedo creer, esto no puedo creer. ¿no? Y con esto ya podemos decir, ok, yo creo que. Estás diciéndote una mentira. Ojo con la ética. ¿Realmente no lo puedes creer? Claro que lo puedes creer. Mira, que no hay que creer? ¿Mm? Pero generamos esta, ¿no? este, esta sensación de no estar conforme. Y esto es un elemento ¿no? importante que estamos trabajando. Que cuando nos sentimos impacientes... Estamos luchando con el momento presente. Estamos peleados con, la re, peleadas con, o peleados con la realidad. No queremos creer. No queremos que sea así. Y hay muchas situaciones en la vida que, que, que quisiéramos que eran distintos. Y paciencia no descarta... Que vamos a trabajar para que sean distintos. Paciencia implica que para poder trabajar para que sea distinta, necesito trabajar con la realidad que hay en este momento. Querer ¿no? estar completamente en contra y querer destruir el momento presente no nos permite trabajar con él. ¿Está claro esta distinción? Es, es realmente clave en la práctica de la paciencia. Cuando estamos impacientes, nosotros sentimos justamente que yo estoy aquí, la realidad está aquí, yo quiero deshacerme de esta realidad y continuar yo aquí. ¿Mm? Y nos tratamos como dos cosas desvinculadas, que uno... Como si me está frustrando, pero aparte de esto, yo podría eliminar esta realidad y continuar yo. Que esto es completamente incorrecto. Es una visión errónea. ¿Sí? Además, cuando hacemos esta, con esta visión, la mirada que tenemos solidifica lo que hay. ¿Sí? No vemos todos los variables entre los cuales nosotros somos uno y uno importante. En cierto sentido, en una situación, uno mismo siempre es el variable más importante para uno ¿no? y para nuestro modo de vivir la situación. Y cuando nosotros estamos peleados con esta realidad, actuamos como si no estuviéramos parte y no estuviéramos en contacto con la realidad. Y esto hace que nuestras acciones son muy torpes, son muy mal pensados muchas veces, porque no estamos realmente abriéndonos a ver to todos los factores que están cambiando, que están en juego, que están interactuando, entre las cuales, si queremos cambiar una situación, nosotros necesitamos entrar y ya hemos entrado. Pero queremos hacerlo conscientemente. Y por lo tanto, si tenemos una situación que queremos cambiar, necesitamos poder fluir o bailar o interactuar en la situación. Pero la mentalidad con la impaciencia que tenemos es ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿No? Ya. Yeah. Y estamos queriendo generar una pared. Mientras si tenemos una situación difícil, y, y cuando digo bailar y interactuar, esto no necesariamente quiere decir que alguien nos está maltratando y tenemos que acercarnos a la persona me refiero al elemento mental de poder mirar la situación. Y cuando miramos la situación con esta óptica donde mentalmente permitimos que esté, entonces podemos empezar a mirar qué es que hay y cómo yo quiero posicionarme. Y posiblemente yo me quiero posicionar fuera de este escenario. Y el, la acción que tomamos con paciencia finalmente puede ser la misma acción externa que hubiéramos hecho sin paciencia. ¿no? Salir de una situación. Pero cuando salimos de una situación con impaciencia, no necesariamente estamos cambiando la situación. A veces nada más estamos abandonando la situación. Y lo más cierto es que cuando nosotros salimos de una situación con, sin paciencia, mentalmente, solemos quedar mucho más pegados a la situación. Hay una parte de nosotros que, que no se ha extraído de la situación. Estamos huyendo. Y nuestra acción no es una acción decidida, determinada, construida por nosotros. No es un acto de libertad sino es un acto que está decidido por la situación. Esta situación es un poquito sutil. A ver si, si puedo dar una vuelta y, y quede más claro. Cuando la, la, lo clave en esto es de reconocer que ser paciente no quiere decir necesariamente Continuar en situaciones difíciles. A veces con paciencia nos damos cuenta. Aquí yo no tengo nada más fructífero que puedo aportar. Y no está haciendo bien a la persona ni a mí. Es el momento de irme. Pero lo hacemos desde fortaleza. Desde libertad. No reactivamente. Y si nosotros miramos las situaciones en que reaccionamos contra alguien con, con enojo o huimos enojados, este enojo va con nosotros. Y el enojo nos sigue vinculando con la persona a través de resentimiento. Y si traímos resentimiento en un sentido importante, todavía Seguimos en esta situación o con esta situación. La llevamos con nosotros cuando nos vamos. ¿No está más claro así? Y cuando, cuando contemplamos de bajar la reactividad, ¿no? estamos intentando hacer la mente más grande ¿no? y ver que, ok, esto está pasando y definitivamente hay daño. Es una situación dañina. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? Y cuando empezamos a seriamente preguntarnos esta pregunta con la confianza de que nosotros lo podemos, tenemos opciones en contestarla, empezamos a entrar en esta gran tarea que tenemos en la vida que es cuidar nuestra propia mente, tomar responsabilidad para nuestros estados internos y cuidarnos y saber en este camino que es un camino de no violencia no quiero andar por la vida llena de, de bombas, ¿no? de frustración que yo sé puede explotar, de resentimiento que yo sé va a salir de alguna forma, aun sea nada más ¿no? problemas cardíacos, que no es nada más, estos problemas cardíacos son serios. Pero no queremos ¿no? ser alguien que está siendo moldeada o moldeándonos con amargura, con frustración. No queremos ser así y vivir así. Y aquí otra vez el planteamiento es que lo que pasa dentro de nosotros y lo que pasa afuera no están totalmente desvinculados, pero tenemos muchísimo más control, ¿no? o habilidad de reconfigurar nuestras propias experiencias internas. Y entre los dos, no solo que tenemos más poder finalmente de, de transformar la situación interna, sino finalmente entre los dos es la interna la que más importa. ¿No? Y nosotros sabemos, podemos tener situaciones fabulosas externas. ¿No? podemos tener una gran casa y un gran patio y gente sirviéndonos y negocios y una pareja y todo muy cómodo y, y estar mal. Muy, muy mal. Y otra persona puede carecer de todo esto y estar muy bien. la Como la cuando sumamos todas las condiciones externas, el resultado no refleja nuestra experiencia interna. No es un formulario que produce una situación interna positiva o negativa. No es así que funciona. ¿De dónde vienen? Realmente lo que decide si estamos bien o no finalmente en la vida es desde lo interno. ¿Mm? Pero claro, vivimos interactuando con condiciones externas y viviremos, y vivimos situaciones difíciles. ¿Mm? Y esto es un material para la práctica que tenemos garantizado. Vamos a vivir situaciones difíciles. Eso es parte de la vida, y lo sabemos. ¿Cómo vamos a vivir las situaciones difíciles? ¿Con qué afrontamos las crisis, las confrontaciones, los conflictos, las pérdidas? ¿Con qué? Y con la paramita de la paciencia, nos, nos damos cuenta que necesitamos desarrollar con qué. Y lo podemos hacer. Y otra, otro como desvío que nos puede llevar un poquito fuera del marco de lo que es la parmita de la paciencia es justamente esto que, que mencionamos de resignarnos, de estar resignados. Que pues ya ni modo. Así es. ¿no? Y a veces esto parece a la paciencia externamente. Nada, no, pues ya ni modo. Pues hay que vivirlo. Me tocó vivir esto. Y yo creo que realmente es muy importante reconocer que esto no es. sentirnos que hay que aceptar lo que hay, tampoco es. ¿Por qué? Porque estamos en un camino de compasión y hay mucho sufrimiento alrededor de nosotros. Y situaciones que a nosotros nos generan estrés o, o tristeza también pueden afectar a otros. Queremos aprender cómo navegar estas situaciones. Queremos desarrollar sabiduría, cómo se pueden ajustar, qué se puede hacer. Y también queremos saber vivirlas conectados. Y parte de la paciencia es justamente no desconectarnos. Y resignarnos o estar resignados normalmente es una estrategia para desconectarnos. ¿no? Que nos ponemos un poquito apáticos, pasivos, y como que esto nos, nos alivia de cualquier responsabilidad para actuar en una situación. ¿Está claro esto? Y justamente con paciencia estamos descubriendo que nosotros tenemos la mayor parte de la responsabilidad para, tenemos toda la responsabilidad para cómo nosotros respondemos. Y cuando comprendemos la interconexión y las causas y condiciones, es muy claro que en cualquier situación hay cosas que podemos hacer. Nuestro silencio o nuestra pasividad o nuestra aceptación de ciertas situaciones es una condición para propagar daño, para prolongar daño. ¿No? Y esto es algo, no tengo la cita muy presente, pero um, eh, el, eh, Desmond Tutu, eh, comenta que en situaciones de, eh, de opresión callarnos es actuar del lado del opresor. No hablar en favor a las personas victimizadas es apoyar a que ¿no? quien ya tiene el poder continúa con tu aprobación ¿No? así que definitivamente la quedarnos ahí pasivos y vamos a tolerar todo no es ¿No? pero el modo en lo que vamos hacia una situación si es que decidimos ir hacia una de una situación si podemos detectar algo que yo sí si, aquí Aquí sí hay algo que yo puedo aportar. La paciencia nos permite hacerlo con sabiduría y con eficiencia. Las acciones que tomamos con paciencia son mucho más efectivas. Porque no estamos ¿no? ahí metiéndonos sin, ¿no? sin haber podido ver desde diferentes ángulos. Y otra vez, cuando nosotros queremos involucrarnos en situaciones para cambiarlas enojados, el enojo justamente solidifica lo que estamos percibiendo. Una mente enojada ve monolitos. Es así que vemos. No, tú estás enojado con alguien y es mala, y es mala, y es mala. Y no me digas... Algo que ha hecho que es buena porque es mala. ¿no? Y alguien quiere hacer un poquito más sutil tu visión y te enojas con ellos, ¿no? la, la mente impaciente no es capaz de ver la sutileza de la realidad que necesitamos ver para saber por dónde insertarnos, dónde hay espacio para cambiar y donde en ese momento no hay. En este momento no hay nada que puedo hacer, pero yo creo que ¿no? cuando baja un poquito la energía, yo voy a poder pescar un momento y ahí entrar. ¿Mm? Y por esto eh, la, el espacio y la como poder tomar las cosas con una visión de un poquito más largo alcance. Y la paciencia es algo que desarrollamos sabiendo que el momento quizás es, es un poquito más adelante. Y puede ser dos segundos más adelante. Pero este hábito de ver, ok, ahora es el mejor momento para actuar o a ver... Con solo esto, podemos ir generando un poquito de esta capacidad de ver más largo alcance. Y otra cosa que necesitamos cuidar, que a veces pensamos que ser paciente es algo como dar la otra mejilla. Y... En el camino de bodhisattva, en el camino de las paramitas que estamos explorando en esta plática, dar la otra mejilla lastima a la persona que te va a golpear. Porque reconocemos que todos los actos de violencia que cometemos nos lastima primero a nosotros. ¿Mm? Y si nosotros, si alguien está generando una acción negativa que es reforzar su falta de control, reforzar su impulsividad, reforzar su agresión, además del karma negativo que está generando al lastimarnos, y les ofrecemos condiciones para volver a hacerlo, esto es un momento muy claro en que no es bueno para mí ni es bueno para el otro. Y esta actitud de querer estar actuando de tal manera que nos beneficiamos y simultáneamente beneficiamos a otros, en cierto sentido es la esencia del camino de las paramitas. De estar eh, saliendo de este planteamiento que es yo contra el otro. Y empezar a aprender a reconfigurar nuestras relaciones para que fluimos juntos, que a veces puede implicar que les ponemos altos a la conducta. No, no, no. Esto para ti no es bueno ni para mí. ¿No? Paremos este baile. Esto no. no. Pero lo hacemos desde esta mente. Una mente que puede ver también la perspectiva o, o las implicaciones para el otro. Y no vemos nada más de nuestra, nuestro lado reactivo. ¿No? Así que la idea de, de que si alguien nos está maltratando, alguien nos está gritando, alguien, definitivamente si alguien nos está abusando, Paciencia no implica dejar que continúe la situación. Paciencia implicaría saber, ok, esto es una situación que hay, que hay que parar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero ¿cómo lo voy a hacer desde fortaleza? ¿Desde mi capacidad de saber qué es correcto y qué no es correcto? ¿Desde mi li libertad? ¿Mm? Y sobre todo, en paciencia, no queremos estar actuando con una mente de represalia, de rencor, de venganza. No queremos contribuir algo que lastime al otro. Y aquí otra vez es, una, es un entendimiento un poquito más sutil de lo que es daño. Reconocer que un malhechor se está lastimando. Está generando ¿no? un entorno de inseguridad que genera violencia, que fomenta inseguridad. Y esta persona vive allí. ¿No? Aun si en algún momento, aun si en el momento que está teniendo éxito en sus fechorías, ¿no? sus agresiones, esto no es una condición estable. Y finalmente, su propia mente, su propio corazón, su propio potencial extraordinario está siendo lastimado, aunque no lo vea. ¿No? Y esto es doloroso. Y esto definitivamente es algo a... Uh, a parar, a detener, pero con claridad y con calma. Mm. Y otra, otra cosa que yo creo que es importante mencionar es que paciencia no implica que evitamos confrontaciones. Mm. A veces... ¿Cuántas veces evitamos confrontaciones? No porque decidimos que no hay nada que podemos hacer. No porque creemos que la situación está bien así. Sino por miedo, por cortesía, por una falsa un compromiso con una idea falsa de lo que es armonía en el grupo. Y cuando cultivamos esta fortaleza de la paciencia, habrá momentos en que sí vamos a, vamos a confrontar una situación. Y muchas veces yo creo que evitamos confrontaciones porque tenemos miedo de nuestras propias reacciones si entramos en una situación. Podemos tener miedo de las reacciones del otro, pero nosotros mismos sabemos que nos podemos descontrolar. ¿No? Quizás el resentimiento que tenemos y estamos intentando mantener adentro sale y ya van a saber qué pensamos de ellos. Mejor no decir nada de la situación. ¿No? Y... Con paciencia, y esto es un poquito la paradoja, y muchas de las paramitas tienen cierta paradoja internamente, que cuando tenemos paciencia podemos actuar para cambiar situaciones dañinas mucho más fácilmente que cuando estamos ahí dando vueltas en estos ciclos de resentimiento, y, no y, o, y, y miedo o, o toda esta reactividad que tenemos donde queremos decir algo pero sentimos que no podemos o, o mejor no o no no no va él no va a cambiar y tenemos todos estos rollos y nunca decimos nada y la situación no cambia y nosotros estamos inconformes con con lo que pasó, con nosotros mismos, porque lo aceptamos y con la persona. Mientras cuando nosotros estamos practicando paciencia y vemos una situación, ¿no? Alguien no, en un equipo de trabajo, alguien no, continuamente nos está perjudicando porque se supone que va a hacer su trabajo y después desaparece y y no dice nada, y luego aparece, y tú lo has hecho, y como que toma el crédito. ¿Cierto? ¿Y tú tú qué haces? No, no yo voy a practicar paciencia, y, y no voy a decir nada. A veces con paciencia, uno ve la situación, y e internamente llegamos a un punto, y esto es el trabajo de la paciencia, llegamos a un punto en que podemos hablar con la persona sin rencor. Y aquí, todo el proceso que es el cultivo de la paciencia, de tomar un tiempo para ver desde la perspectiva de la persona. Esta persona ha de tener mucha inseguridad, que necesita pretender que hizo algo que no hizo. Esta persona ha de tener mucho caos y confusión en muchas de sus relaciones, porque mira este modo de actuar. Esta persona, etcétera Uno puede contemplar como uno quiere contemplar para poder apreciar que posiblemente la otra persona no es un demonio horrible que, ¿no? que mejor no, no le miro. ¿Mm? Y otra situación en que nos podemos encontrar es que sentimos que, y esto pasa mucho con la política, que sentimos que la otra persona es muy intolerante de nuestra, nuestro punto de vista. Tiene su punto de vista, ve las cosas como lo ve, piensa que tal y tal partido es correcto cuando nosotros sabemos que no es cierto. Y finalmente nosotros terminamos igual de intolerantes. Y en estos momentos cuando una persona no tal, tolera la perspectiva de la otra y la otra no tolera nuestra perspectiva, tenemos un momento perfecto de reírnos de este gran despliegue de ironía y engaño que es la existencia cíclica, samsara. Mi, mira esto. Yo le condano de, in, de intolerante y no tolero, tolero su existencia porque me condena de intolerante y no tolera mi existencia. Okay. Mira esto. Solo nos podemos reír. Pero en realidad no solo nos podemos reír. Porque esto es un momento en que podemos realmente tomar un gran salto en la sabiduría. En que vemos. Estamos en lo mismo. Absolutamente cuestión de perspectiva, es totalmente relativo. Yo pienso que tengo razón solo porque soy yo. Si fuera yo él, estaría pensando que tiene él razón y estamos en lo mismo. Y ahí podemos empezar a reflexionar: reflexionar en esta situación. Ninguno de los dos tenemos razón, porque cada uno de nosotros estamos afegados a una posición parcial ¿Mm? e intolerante. ¿Mm? Y cuando nosotros entramos en este tipo de situación y podemos reconocer, cuando lo logramos, es realmente fabuloso, porque es un momento en que de repente, podemos entrar al mundo del otro. ¿No? Que pensamos que no es un lugar donde queremos estar, pero ya estamos ahí. Estamos en lo mismo. Desde diferentes ángulos, pero estamos en lo mismo. Yo, furiosa, porque la persona, ¿no? en todas las situaciones que tenemos, nosotros entiendo que no, la, nuestra pareja o nuestro, nuestros familiares no nos aprecian, no nos valoran, no nos quieren. Nosotros somos quienes apreciamos y siempre cedemos y siempre no hacemos todo lo que ellos quieren y ellos ¿no? demandándonos por qué nosotros no hacemos. Y no, yo, yo siempre cedo, tú cede. No, yo siempre cedo, tú cede. Y, ¿no? y esto es un momento de dejar que todos toda, todas las diferencias superficiales sean lo que sean, que son diferencias superficiales. Y conectamos con, con es, este mundo loco y este corazón loco que los dos tenemos. ¿no? Y también cuando reconocemos que estas, estas situaciones donde nos sentimos tan impacientes son dolorosas y la otra persona también está dolida. Esto no es nada agradable sentirnos así. ¿No? Y en este momento, cuando logramos hacerlo, extendemos nuestra conciencia, nuestra empatía, nuestra compasión hacia el otro, ¿No? entonces estamos llegando a tomar contacto con lo que es este camino, un camino de, de ir más allá de la, esta visión que tenemos donde nosotros siempre tenemos la razón y saber que yo pienso que tengo razón porque es mía, o sea, la perspectiva es mía. Yo sé que mañana yo puedo ver las cosas de otra forma o en 10 en años yo podría igual ver las cosas de otra forma. Aunque parezca poco probable, Si sí cambiamos de opinión. Pero mientras es nuestra opinión, es la correcta. Y reconociendo esto nos da otra... Otro ángulo para, para explorarlo. Pero dentro de todo esto, estamos intentando acercarnos a esta perspectiva donde no queremos que haya daño porque es dañino. Si lo hacemos nosotros o si el otro lo hace, no lo queremos. No queremos que haya en el mundo. Y a la misma vez sabemos que cuya mente nosotros estamos en condiciones de cuidar es la nuestra, nuestras respuestas, nuestras actitudes, ¿no? nuestro modo de, de posicionarnos frente a una situación. Y en cuando encaminamos hacia paciencia. Estamos generando economía, estamos desarrollando nuestra sabiduría, estamos estudiando la experiencia que compartimos con otros. Y la el siguiente, la siguiente paramita que nos espera será lo que es eh, esfuerzo gozoso. O es diligencia o perseverancia. Hay diferentes maneras de, de traducirlo. Y con esto estamos reconociendo que este es un camino largo. Entrenarnos en paciencia definitivamente es cosa de una y otra vez intentar. Requiere mucha determinación. Y lo hacemos, y una cosa que puede sostener nuestra, nuestros esfuerzos mucho más que aversión, enojo, resentimiento, es una visión justamente de un mundo donde no nos queremos lastimar. Y hay un, un, un cuento que el Buda contó de una de sus vidas previas. Eh, y los, eh, los cuentos eh, que el Buda cuenta, vamos a notar que hay muchos cuentos con animales. Y parcialmente esto es porque en la sociedad india que fue eh, de, por castas, una vez dice su nombre, una vez dice precisas una profesión o una ocupación, ya ubicaste una persona en la jerarquía Para hablar de algo universal que todos tenemos, era más fácil hablar, hablar de animales. Pero en este cuento, y es un cuento eh, donde un eh, búfalo y un chango son amigos. Son amigos, pero el chango es, un, es, es muy travieso y le está tomando mucho el pelo al búfalo, literalmente jalando su, su, su cola, ¿no? está haciéndole cosquillas y sabes que el búfalo no puede salir de la tierra, el, el chango puede venir a hacerlo y escapar. ¿No? Y le está fastidiando mucho. Y el búfalo lo tolera. ¿Mm? Y viene un eh, otro, un espíritu del bosque y le dice a, al búfalo, hoy tú eres muy grande, ¿por qué no haces algo y le asustas para que deje de hacer esto? ¿Mm? ¿No? Y él, él dice, no, no, yo no quiero hacer esto. Dice, no, anda, no, tú no tienes que lastimar a nadie. No nada más lo asustas. Y el búfalo dice, esto lastimaría a mi corazón. Y si hago esto, el chango ya no tendrá en mí un amigo. Y en este cuento, el chango escucha lo que está diciendo el búfalo y, y, y, y, y se da cuenta que, que, que sí es, son amigos. Es mi, él se ve mi amigo y quiere conservar la amistad. ¿Mm? Y él llega a la tierra y, y le pide un perdón al búfalo y siguen amigos sin fastidiarse. Y son pequeños ejemplos que nos pueden inspirar a ver que esta, la fuerza eh, que encontramos cuando cultivamos paciencia es una fortaleza que realmente no solo cambia a nuestro corazón y no solo es forma de cuidarnos a nosotros, sino otra vez es una cualidad que va creando, va cambiando el mundo para que tanto nosotros como el mundo vayamos creciendo en la dirección que queremos ir.